¿Qué pasa poderos soy que yo traigo un anuncio importante y es que este sábado eh, sábado sábado 19 de mayo voy a hacer un directo de 10 o 12 horas digo 10 o 12 horas porque dependerá de bueno según me encuentre yo y la actividad que haya en el directo el directo será transmitido tanto por Twitch como por youtube para que todo el mundo pueda verlo bueno ¿Qué haré en el directo y por qué estoy directo lo primero es que haré en el directo jugaré y dibujaré eh, cuando vaya a jugar os pondré una votación para que me digáis qué queréis que juegue por ejemplo estoy jugando por poner un ejemplo a ION y os pondré una votación para que queréis que juegue a la hora de jugar a ION y así vamos repartiendo el cariño a ION pondré varios juegos no pondré una lista grande pondré yo elegiré por ejemplo no voy a poner MMO porque si, si llevo dos horas jugando a MMO Para mí va a ser muy pesado seguir jugando a MMO O lo mismo estoy jugando a ION y me parece interesante y en vez de he echar una hora, he hecho 2 horas Pero bueno, el caso es que yo pondré una lista de cuatro juegos que quiero que elijéis para, seguir, para jugar a la siguiente hora o al... Después del juego que estoy jugando Entonces me dibujaré bajo pedido ¿A qué va todo esto? Bueno, como sabráis, eh, me caso Me caso el día 30 de junio eh, llevar una boda eh, no es fácil, eh, tampoco es fácil eh, lo que ha creado un hogar Y bueno, eh, no creo que sea malo hacer lo que pienso hacer Y es eh, hacer un directo benéfico, por así decirlo, para intentar ganar fondos eh, La gente me donará, o, o la gente podrá donarme, eh, mejor dicho así no voy a pedir una cantidad en concreto, me pueden donar mínimo un euro, que es lo que vale un café A cantidad para arriba Eso sí, la gente que más done, el que más haya donado, eh, ya le recompensaré de alguna forma eh, chula Es decir, No creáis que si alguien me dona, ojalá 100 euros, no va a ser recompensado sí. Eh, no quiero poner tope de donaciones eh, sino quiero poner a ver si llegamos a 2.000 o 3.000 euros No, eh, ni quiero ponerme meta porque no quiero hacerme falsa expectativa ni nada a estar 10 o 12 horas jugando para intentar eh, conseguir algo de, de ayuda económica para el tema de lo que sería este gran evento que va a ocurrir en mi vida Y que solo va a ocurrir una vez en la vida Porque va a ocurrir una vez en la vida por eso, espero eh, vuestro apoyo. Eh, Compartir este vídeo, compartirlo por, por todos lados. Recordad, el directo será por Twitch en Kira Samus TV y a la vez, si no hay ningún problema, lo haré también en Kira Samus que hay en Youtube. Recordadlo, es eh, muy importante eh, porque me, me vais a ayudar bastante compartiendo este vídeo y anunciando a todo el mundo este directo. Eh, sin más decir que bueno gracias por este pequeño tiempo que lo, lo habéis tomado en el vídeo y espero veros este sábado este sábado el 19, ¿verdad? El 19, el 19 el 19 este sábado 19 en, en el directo Adiós.